que me convierta en rayos Y en más y más Ah, A través de la gran oscuridad La gran oscuridad Hasta que me convierta en